Llevo ya unas 56.000 eh, kilómetros, que viene a suponer unas 90 horas de vuelo, más o menos. Ser seleccionada para ir a los Juegos ha sido vamos, un sueño cumplido, un sueño deportivo, que yo creo que todo deportista tiene siempre esa espinita de poder participar alguna vez en unos juegos. Y yo siempre digo que los árbitros somos deportistas, entonces el poder haber acudido a unos juegos para mí es un sueño vamos, que se ha hecho realidad. Y encima haber podido arbitrar eh, varios combates como árbitro central es como el común de tu carrera. Ya piensas que, que lo has conseguido prácticamente todo.